Cordial saludo, mi nombre es Héctor Restrepo, jefe de la Oficina Agroambiental del municipio de Alejandría. Eh, desde la Oficina Agroambiental eh, se maneja la parte, la parte, la línea, la parte agrícola, pecuaria y ambiental del municipio. El componente en el plan de desarrollo tenemos la línea 3, Alejandría Verde y Sostenible. ¿Qué proyectos hemos ejecutado durante todo este año? Eh, los principales proyectos está el proyecto Banco 2, donde eh, se benefician 53 familias. Es un proyecto, un pago por compensación por protección del medio ambiente. Proyecto firmado entre el municipio de Alejandría, eh, Cornare, eh, Más Bosques y Gobernación de Antioquia. Tenemos un proyecto de fertilización de café eh, firmado entre el municipio, Federación Nacional de Cafeteros, donde el municipio aportó 50 millones de pesos. Federación Nacional de Cafeteros aportó. 47.100.000 y la comunidad también aportó, este es un proyecto de 154 millones de pesos donde se van a fertilizar 500.000 árboles de café. Eh, tenemos un proyecto también con, de donación con Isagen, donde Isagen aporta 50 millones de pesos más 33 millones de pesos que aporta el municipio. Ese proyecto, la idea es impactar 300 familias. Es un proyecto de seguridad alimentaria. Eh, entre estos, otros proyectos que tenemos son con, con Cornare, donde unos freezer están ya aprobados: el freezer de la vereda del respaldo, el de la vereda San Miguel, freezer de la vereda. Remolino, eh, tenemos también el aislamiento de los acueductos, el acueducto de, de San Miguel y el Respaldo, el acueducto de Popo y el aislamiento de la, del acueducto multiviral de Cruces que impactaría la vereda San José, la Inmaculada del Cerro y Cruces, se van a hacer todos esos acercamientos. Otro proyecto que está aprobado es, y firmado ya el convenio es eh, la limpieza de la quebrada de Nodillales, 1115 metros lineales. Otro proyecto también impactante es eh, para víctimas eh, para las veredas eh, San Lorenzo en la vereda La Pava, donde en la vereda La Pava fue un proyecto de seguridad alimentaria donde se les dio implementos, eh, se les dio abono, se les dio urea, se les dio triple 15, se les dio cal. También se les dieron una carreta y unas herramientas y semillas de frijol, maíz y hortalizas. Y en la vereda San Lorenzo fue un proyecto de fertilización de café dirigido a 51 familias eh, Como ven, hemos cumplido, dentro de las líneas que tenemos Alejandría Verde y Sostenible, hemos cumplido con promoción de parcelas silvopastoriles, fortalecimiento de proyectos agrícolas, promoción de proyectos agroturísticos, proyectos agroindustriales. Con el proyecto agroindustriales tenemos también un proyecto de Más Campo Más Sostenible, Etapa 2, donde vamos a impactar 80 familias. <música> Esto del proceso de, del proyecto eh, van a se van a hacer pruebas de tasas, se van a hacer muestras de suelo, análisis de suelos, se va a sacar marca propia, sacar código de barras, eh, registro en VIMA y la idea es que sea café tipo de exportación. Otro proyecto que también está aprobado por la pandemia y es un proyecto con la prueba de, de, de regalías que se va a ejecutar por medio de la provincia para 10 municipios y para el municipio de Alejandría salieron 80 familias beneficiarias, que son 40 para la siembra de cada una, para la siembra fortalecimiento de una hectárea de plátano y fortalecimiento para 40 paneleros. Eh, con las otras líneas, entonces tenemos la extensión agropecuaria, pequeños y medianos productores, el plan agropecuario garantizar la seguridad alimentaria estamos hablando con el proyecto de Exagen de estamos cumpliendo con la seguridad alimentaria eh, con lo del MIRS el manejo integral de residuos sólidos se hace la recolección de, del material orgánico los día lunes y viernes el día martes se hace la recolección de, de inservibles y el día jueves se hace la recolección del reciclaje este año se hizo la consecución del registro ICA para empezar a comercializar todo el, el abono orgánico que se hace la recolección los lunes y viernes y con lo de proyección con el reciclaje, eh, se hacen la transformación. Eh, también tenemos otro proyecto que se me estaba escapando, eh, con Cornare, Bosques y Alimentos, donde se benefician 30 familias. Hay grandes rasgos, estos son proyectos, de pronto se me escapa alguno, pero eh, estamos cumpliendo con la línea de Alejandría Verde y Sostenible y Unidos por Alejandría Construyendo Territorio. Eh, la proyección para el año 2021, este, este año se hizo inversión, inversión eh, en la parte del café. En la parte agrícola se, hizo, se, ha hecho, se ha hecho y se va a hacer una gran inversión de los proyectos que quedan pendientes por ejecución. La idea es el año entrante es hacer, la, hacer inversión en la parte pecuaria y fortalecer también lo del MIRS con la reubicación. La idea es eh, pasar la planta de, de, desde el aerocivil, pasarla donde estaba el matadero, el antiguo matadero y ahí empezar a hacer la transformación, entonces el año ante una de las grandes proyecciones es que el MIRS se, mane se vuelva una empresa, una empresa municipal, entonces eh, vamos cumplir con el plan de desarrollo, donde decimos que la creación de empresas, entonces ya tendremos dos próximas empresas, que es la tostadora de café más, más lo de MIRS.